10 de dentro de una parrilla de cocos y estoy seguro que no la van a desaprovechar Ángela Isa Séptimo David vide octavo Andy Clay noveno Álvaro díaz hicimos los cuatro pilotos en una muy buena posición para llevarse un buen saco de puntos en Sudáfrica Sí, el equipo con tiene que estar relativamente contento No es por, por esta abandono de, de Héctor Pero por delante y algo que al frente Rodrigo Gómez, segundo tercero, Manu Reis aguantando con este coche lleno de problemas y aquí la pelea de de Alex Membrin de de, de Forchira, con Rafael Valera que viene también al ataque, un Rafael Valera que podría estar en el plus con Ángel Ayala o y demás, pero o sea, eh, toma un fallo como el no ha tenido Andy Klein que pierde la posición con Álvaro Díez. algún tipo de falla debido a cometer Klein porque está. 10 y lo ha alcanzado de forma muy sencilla A lo mejor se ha ido largo en alguna de las curvas de este de circuito sudafricano pero en el momento que se coloca recibo dos segundos por delante de mario marín o oh, mario marín además, está peleando para poder mantener esa undécima posición porque david muñoz lleva en una, lleva en una remontada increíble como decía la canción, una pregunta porque esto es África y aquí lo estamos viviendo. Guaca, guaca, del bueno, estamos viendo Menedo, de un lado para otro que los siete minutos para que acabe la, la carrera. Y la pelea que mucho por despedir, este top 10 que parece eh, cerrar a Andy Clay, aunque no se no lo ni lo nada visto, lo has visto. Y Rafael Varela de nuevo en operación recuperar el puesto entre uno de los miembros y que está descendiendo bien hasta la tercera y quinta posición. Ahí lo vemos, Alex Membri, piloto de Forzil en el equipo de Italo-Germano, en este caso por parte italiana Membri, defendiendo los colores, de también, eh, bueno, defendiendo los colores justo delante de Rafael Elvar, uno de los pilotos del segundo equipo de Competit, lo tenemos en decimosexta 16 posición intentando hacer todo lo posible para adelantar a Forzil y por detrás está de Stalino, tenemos el justo atacando al piloto de Odox, a su vez el de Odox intentando hacer lo propio el piloto de Pierto de perdón, de competir. Aquí es a David Muñoz, uno de los implicados lo decíamos, en el incidente de la primera curva viene esta pala verde y negra por el segundo coche, ahora mismo de Odox, que ahora mismo explotado por Mario Marín, mira el interior aquí que lo va a intentar David Muñoz, chisroteando las ruedas para goma, acertando, un mito blanco por delante, testigo del nuevo. El coche de Eduardo Bamonte, perdón, de Andy de Competit, que está haciendo con no lo que estoy diciendo, ay, mamá, lo que se me viene encima. Ahí lo también, viendo, cuidado porque está rechazando Benartemi, colocado en decimocuarta posición, llegó a estar decimotercero después de esos eh, primeros incidentes, eh, lo ha Eduardo Bamonte. Y cuidado porque Benartemi que puede seguir perdiendo posiciones. Alex Membrí que se va, a largo, Rafael Varela que está como puede, el piloto italiano carrera complicada en estos últimos 5 minutos, se viene una pelota interesante. Eh, eh, intentando evitar el fortazo ahí ah, de, de Rafael Varela, de momento se enseña frenada de la primera curva, mira coge el exterior Rafael Varela intentando buscar algo diferente, algo nuevo que le haga adelantar al pelo de fortuna le enseña el morrito por fuera, de momento tiene bien ganado el interior. Ale defendiendo esta contracurva, bien el piloto de Forzilla y parece que una vuelta va a aguantar la posa, vamos a ver que puede inventarse Rafael Vamos no sé, a ver porque recordemos que este es el momento, realmente puntos de adelantamiento, no tiene muchos Pero los pilotos están buscando cualquier resquicio, cualquier curva para intentarlo Rafael por el exterior, eh, de momento ahí parece que no puede, van a llegar a alguien más a su curva Ay qué bonito, qué bonito bye. Lo consigue, ahora le favorece el interior Dentro de Rafael, lo